Hola gente mundial, hoy les voy a explicar un poco sobre Godot, vamos a estar hablando de la interfaz, más o menos entendiendo cómo funciona esto, ¿no? Ok, vamos a ir a lo fundamental para que puedas ir aprendiendo rápidamente y el resto quedará para otros videos más específicos. Entonces lo que vemos acá es el espacio donde vamos a trabajar, es nuestra escena. Esto es lo que vas a ver en el juego básicamente, ¿ok? Fíjate que con clic derecho dejando apretado puedo navegar y si aprieto las teclas W, A, S, D, como te mueves en los juegos puedo ir moviendo de derecha, izquierda, arriba, abajo, la rueda del mouse para ir haciendo zoom in y zoom out. Lo que esperaba del clic del medio del mouse es una suerte de panning, pero bueno, más o menos. Entonces con esto vamos a navegar a través del espacio, fíjate en todos los ejes. Fíjate que acá te está indicando eje X, Y, Z que es el espacio 3D. Si querés trabajar directamente sobre un juego que no sea 3D vamos a ir al espacio 2D. Fíjate que tenemos espacio 3D, espacio 2D. Y acá obviamente la navegación va a ser distinta, yo con clic del medio del mouse entonces voy a poder moverme hacia los costados. El clic derecho no hace nada acá básicamente, o sea te permite agregar cosas que esto no lo vamos a ver todavía. Y por ahí si querés laburar algo que hace mucha gente en el espacio 3D bastante útil es trabajar con diferentes vistas o viewports. Por ejemplo, podemos dividir la pantalla en diferentes vistas, cambiar. Ves acá, puedes modificar el tipo de cámara. Esto todavía no le des importancia pues si estás empezando no te va a interesar mucho. Bueno, acá lo más importante entonces tenemos centralmente este espacio y tenemos laterales, paneles laterales, que los podés ajustar la dimensión por ahí para que se vean un poco más copados. Lo importante que se combinaría con esta escena central es este menú de la izquierda que dice escena o scene. Acá básicamente lo que vamos a estar manejando es todo lo que hay en nuestra escena. O sea, en nuestro nivel del juego o en nuestro juego en este momento. Por ejemplo enemigos, o hay un suelo, qué sé yo, hay un nivel en concreto, está el player. Bueno, todo eso se va a listar acá. ¿okay? Voy a crear acá. Voy a ir a Nodo 3D, voy a crear, esto no le des importancia como lo hago, pero quiero crear una esfera suponete, como para tener una figura básica. Escribo acá Sphere y fíjate que creé una esfera que está en pantalla. Acá la podés observar, obviamente que no se ve como eh, lo mejor del mundo. Eso después lo vamos a ir ajustando, pero fíjate que me sale el elemento acá. Si creo otra esfera, después vamos a ver un poco más por qué sale un poco tabulado hacia la derecha, porque sale con este palito. Eso eh, va a tener un poco más que ver cómo recorrer el árbol de, de nodos. Eso lo voy a explicar en otro tutorial muy importante. Pero básicamente lo importante entonces es que sepas que acá está mi escena, que yo voy a tener la parte visual y acá a la izquierda voy a tener entonces la lista de elementos con los cuales voy a poder interactuar. ¿Querés que uno sea invisible? Mirá, pic pic, invisibles. Puedes ver o no ver. Te voy a mostrar cómo moverlos y demás, lo cual acá tenemos bastantes de las herramientas en este panel superior. Y a la derecha, fíjate, yo selecciono un elemento y a la derecha me va a salir una lista de propiedades en el inspector propiedades. Es lo que compone al elemento. Por ejemplo, qué geometría tiene. Sería una cosa. ¿Qué imagen tiene adentro? En algunos casos, o sea, el material, vamos a decirlo. Podría ser, ves, material. Acá tiene una propiedad material que está vacía. El radio, es decir, el tamaño. Eh, muchas cosas. En un juego 2D, por ahí, si estamos manejando un personaje, ¿qué imagen tiene ese personaje? Vamos a tener a la derecha, ¿no? En ese caso sería un sprite. Ya te vamos a poner acá. Vamos a poner otro nodo y vamos a poner, esto sería para un espacio 2D. Igual te lo, todo esto te lo voy a explicar, nada más te estoy mostrando qué componentes hay. Eh, pero fíjate que va a tener una textura, va cambiando según lo, lo que vos creás el elemento en pantalla. Las propiedades que va a tener, qué posición tiene, qué rotación, todas las propiedades las podés manejar desde acá. Con números y valores. O podés manejar directamente con clic acá como si fuera Blender o otro programa. Bueno, también podés manejar con estos paneles. Estas son las tres cosas fundamentales con las que vamos a empezar. Entonces tenemos eh, mi viewport. Digamos acá donde voy a estar dibujando en pantalla el espacio. Ok, 2D o 3D, depende del juego que vas a hacer. A la izquierda tengo en escena mi lista de elementos dentro de esta escena. Porque esto es el nivel 1 suponete, o el nivel 2 de mi juego. O el menú principal, son cosas separadas. O sea, esta es una escena. Y acá en el inspector tenemos las propiedades de cada elemento según yo lo cliqueé Cliqueo este, me muestra la propiedad de este. Cliqueo otro, me muestra la propiedad de otro para trabajar. ¿okay? Acá arriba, como dije, tenemos una barra de herramientas para poder operar con todo esto. Y acá tenemos los menús dentro de lo cual, por ahora, lo más útil que vamos a estar usando es guardar. Ver si queremos guardar nuestros cambios. Ya habrás notado que hay otros botones extra como script y demás. Bueno, todo eso lo vamos a ir viendo según sea necesario porque lo principal por ahora es esto. Otra cosa adicional por ahí es ejecutar. Con esto vas a poder reproducir tu juego y ver qué pasó. Me va a pedir que lo guarde de más. Esto te lo voy a mostrar después igual. Con estos elementos tenemos lo básico para poder empezar a trabajar. Así que quédate ahí porque vamos a estar haciendo juegos de todo tipo maravillosos. Compartí, suscríbete dale me gusta. Comentame qué te va pareciendo todo esto. Si pudiste llegar hasta acá tranquilamente. Qué dudas tenés, qué expectativas tenés, qué es lo que querés hacer. Y nos seguimos sintonizando en la próxima.